Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a ver problemas para ecuaciones de una incógnita. ¿Qué se debe tener en cuenta en los problemas de una incógnita? Ejemplos de solución de problemas de la ecuación de una incógnita. No siendo más, comencemos. Consideraciones. Para resolver problemas que tienen en cuenta una incógnita, se debe leer con cuidado la información del problema y comprender lo que quiere el problema. Se debe organizar la información planteando la ecuación que describe o relaciona el problema. Y se debe despejar o encontrar la variable de interés. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1, la suma de las edades de A y B es 84 años y B tiene 8 años menos que A. Hallar ambas edades. Entonces tenemos lo siguiente, nos dicen que la suma de las edades de A y B es 84. Entonces vamos a definir como que la edad de A la vamos a llamar X. Pero miren, dice que B tiene 8 años menos que A. Si decimos que x es la edad de A, pues le vamos a restar 8. Al restarle 8, vamos a obtener la edad de B, puesto que es 8 años menor a A. Entonces, si sumamos ambas edades, que sería x más x menos 8, obtendremos la cantidad que es 84 años. Entonces, teniendo esto, vamos a agrupar términos semejantes, este menos 8 lo vamos a pasar al otro lado, quedaría sumando, y nos quedan las x acá, x más x nos da 2x, esto nos da 92, como el 2 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, 92 dividido 2 nos da 46, ¿qué quiere decir esto? Encontramos x, ¿y qué es x? La edad de A, y pues ya sabiendo esto, pues la edad de B va a ser 46 menos 8, que sería 38. Esta sería la edad de B. Quiere decir que la edad de A es 46 y la edad de B es 38. Veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Pagué 870 por un libro, un traje y un sombrero. El sombrero costó 50 más que el libro y 200 menos que el traje. ¿Cuánto pagó por cada cosa? Entonces veamos. Vamos a llamar a X el precio del libro, pero le damos muy bien lo que dice acá. El sombrero cuesta 50 más que el libro. Quiere decir que vamos a sumarle al precio del libro 50. X más 50 pues nos va a dar el precio del sombrero pero no podemos olvidar lo que dice acá. Y 200 menos que el traje. Como dice que el sombrero costó 200 menos que el traje? Sí. Esto querría decir que luego el traje costó 200 más que el sombrero, quedando de la siguiente manera. X más 50 sería el sombrero y cuesta 200 más para lo que existe. Sería el precio del traje. X más 50 más 200 nos daría el precio del traje. Esto nos da 250. Quiere decir que X más 250 es el precio del traje. Ahora, el precio del libro es X. El precio del sombrero es X más 50. Por ende, X más 250 es el precio del traje. Si sumamos todo esto sabemos que el valor total es 870 ya podemos encontrar el valor de x entonces agrupamos esto nos daría 1 x 2x nos da 3x y esto que es positivo pasa al otro lado a restar quedando menos 50 y este más 250 pasa también a restar efectuamos la resta esto nos da 570 ahora este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, quedando 570 dividido 3. Al dividir obtenemos que X vale 190, que este ya sabemos que sería el precio del libro. Más 50, pues sería el precio del sombrero. Y por último, este más 250 sería el precio del traje. Libro... Sombrero y traje. Esos serían los valores que tuvo que pagar por cada cosa. Veamos un último ejemplo. Ejemplo número 3. La suma de tres números consecutivos es 156. Hallar los números. Cuando hablamos de números consecutivos, empezamos que vamos a llamar como X, como el primer número. Si es consecutivo quiere decir que le está aumentando, como está aumentando y si es consecutivo debe aumentar en 1, entonces el segundo número sería este x más 1, sería el segundo número, por ende el tercer número sería x más 2, ya que manejan un consecutivo, teniendo esto claro ya tenemos que este es el primer número, el segundo número y el tercer número, y la suma de todos, es 156. Agrupamos, esto nos quedaría 3x, 156 menos 1, menos 2. Restando esto, nos da 153. Este 3 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. 153 dividido 3, nos da 51. Quiere decir que ese va a ser el primer número. El siguiente pues va a ser más 1, que va a ser 52, y el siguiente sería 53. Primero, segundo y tercer número. Estos son los números consecutivos. 51, 52 y 53. Con esto podemos dar por concluido el tema de problemas aplicados a una incógnita. Si te gustó mi video,